sumamente suma, sumamente importante, ¿no? De que están, están reprimiendo nuevamente. Hay una persona herida. Bueno, es muy complicado trabajar con los gases lacrimógenos. Realmente es es muy complicado. Es una situación es impresionante. El hombre esté tirado. Sí sí sí. Digamos está confirmado que hay tres heridos de bala. Este puede llegar a ser el de la versión que nos llevó a nosotros que tenían algún tenemos algún grado de sospecha de que puede de que puede llegar a ser eh, verdadero. Por otra parte mira si en este momento lo estoy viendo.